Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, esperemos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablarles de la naturaleza, de las maravillas de la naturaleza y de cómo nosotros nos damos cuenta de que esa naturaleza nos habla, quiere compenetrarse con nosotros, pero nosotros simplemente no nos damos cuenta. ¿No les ha pasado que en algún momento van caminando por un sitio donde hay algunos florecillas, algunas plantas y que se mueven sin haber brisa, viento y son ellas son esos elementales maravillosos de esa naturaleza que nos quieren hablar, que nos dicen aquí estamos, para que nos digas una palabra, para darte nuestras armonías, nuestros aromas entonces, amigos es para reflexionar que nosotros no estamos solos acá en este planeta Tierra tenemos Animales, tenemos naturaleza, tenemos tantas cosas lindas que tenemos que tomarlas en cuenta porque el hombre no solo vive de, del alimento que se consume sino también de las armonías que puede recibir de la naturaleza, del mar, de las plantas, de los animales es para inspirarnos, tenemos que tener en cuenta de que todo en este planeta Tierra tiene un ciclo y así como nosotros tenemos un ciclo, esos animales, esas vidas, esas plantas también. Tenemos que disfrutar de ellas, porque se nos acaba el tiempo y no nos dimos cuenta. No disfrutamos, no nos armonizamos con aquello, con aquello que nos da Dios. Dios nos provee de todo tipo de, de momentos de inspiración para que nosotros los disfrutemos y aprovechemos. Entonces cuando estemos caminando por allí en un parque, donde sea simplemente no hagamos las cosas mecánicas salgámonos de lo que siempre hacemos normalmente y démonos cuenta de que en el instante y en el momento es donde se vive la verdadera vida es donde estamos realmente con el instante, con el momento es donde estamos viviendo no en un futuro, no en un pasado estamos siempre en un presente constante entonces los invito a que disfrutemos de la naturaleza, de las bellezas que nos brinda, de los paisajes, de la armonía, de la inspiración. Debemos salir del estrés y contemplar más porque es nuestro cuerpo quien lo va a agradecer. Cada uno de nosotros a través de esas inspiraciones, a través de esas contemplaciones, es donde vamos a armonizar nuestro cuerpo para que nos dé un equilibrio interno que necesitamos vivir a diario para poder tener una vida mejor. Bueno amigos, eso es todo por ahora, muchas gracias por estar con nosotros en 5 Minutos de Gnosis y nos vemos hasta la próxima.